Bueno, finalmente estamos, estamos en vivo. Al fin. Al fin. Tuve muchas dificultades hoy para conectar la transmisión. Pero aquí estamos. Hay días que nos encontramos con más dificultades que otros días. Hay días que nos pasan otras cosas que otros días no nos pasan. Y hay días que nos sentimos de maneras en las que otros días no nos sentimos. Y a veces eso va acompañado... Eh, eso va acompañado a veces de cambios climáticos también. Este como puede ser, por ejemplo, que anoche hubo mucho viento acá en Buenos Aires, y, y cambió un poco el clima, bajó un poco la temperatura, está entrando el otoño. Un momentito en donde muchas veces tenemos cositas, ¿no? Y ahora eh, nos agarra un poquito de, no quiero tener ni una carraspera, Y nos muestra cosas, nos muestra cosas, nos muestra miedos, nos muestra obsesiones. Bueno, estamos en este momento sincrónico una vez más. Por esta semana, que lo venimos haciendo todos los días, y hoy es el día 5 ya de la semana, o 6, que venimos con el momento sincrónico, sí. Sí, sí, es el sexto día consecutivo de, de este momento sincrónico y significa también que estamos por completar la luna solar. Eh, para quienes quieran sumarse a este momento sincrónico vía Zoom, ahí está el código de la sala, por si alguien eh, quiere hacer eso. Y... Vamos a ver qué nos depara este momento. Um, entonces estamos en el día 27 de la luna solar, el plasma radial Limi aquí conecta con el plexo solar. Ahí, hay frases que son iniciaciones de los plasmas radiales. Limi dice: Yo consumo pensamientos dualistas como alimento. Uh -huh. Y. Sí. Y es el día 27 de la luna solar, que es la luna 9, 9 x 3, 27, y es el King 4. Sello 4, tono 4, semilla autoexistente amarilla, y es el día en el Gregoriano, el 2 de abril, conmemoración de la guerra de Malvinas, y cumpleaños de Alberto Fernández. Así que por eso hoy vamos a, a echarle un vistazo a su carta de diseño humano. Eh, Veníamos viendo también esto de las armónicas, en la que hoy completamos la primera armónica del Solkin, eh, que es la armónica 1, que está codificada con el hexagrama 1, que es lo creativo, y es la entrada en el Solkin, que es a través de lo que leemos como comunicar o informar el florecimiento de la forma. Semilla tono 4, florecimiento de la forma. De eso se trata la, la armónica 1. Entrada. Ven que acá sobre el lado derecho dice entrada. Esas son las cinco células del tiempo. Entrada, almacén, proceso, salida y matriz. Como un proceso básico del tiempo, ¿no? Entra una información, se almacena. Se procesa, sale y se autorregula en la matriz. Veníamos viendo también el código pulsar dentro de la onda encantada del dragón, que es la onda en la que estamos ahora. Es una onda encantada roja, o sea cuando el pulsar del tiempo, que es el único que tiene cuatro sellos del mismo color en la onda encantada, eh, es lo que da también el, el color a la onda encantada, es una onda encantada roja, una onda encantada en donde estamos iniciando algo, un nacimiento con el dragón, y también estamos iniciando el castillo rojo, así que mucho de nuevo trae, más que nunca ahora, ¿no? esta onda encantada. Y hoy completamos la primera armónica, rojo, blanco, azul, amarillo, en el tono 4, es el tono de la forma y con el sello semilla, que es el poder de florecimiento, y esta es, este pulsar en donde están los amarillos en esta onda encantada es el pulsar de la tercera dimensión de la mente. Entonces hoy es el día del tono 4 que es el que mide la forma, define una forma de acción, y eso en el día 8 de la onda encantada donde está la estrella, se integra esa forma en el arte, en este caso, y la armonía de la estrella para luego ser universalizada y compartida en el, en el día 12, que es el tono cristal, en donde está el humano. Y eso se, tiene todo como una relación, es decir, el, el, el florecimiento que toma forma hoy se integra luego en el arte y se universaliza a través de la sabiduría de influenciar el libre albedrío, que es lo que hace el humano. ¿Sí? Eh, y esto está madurando la tercera dimensión de la mente. Así que un proceso de, de maduración de la mente hoy. Sí. Eh, ah, acá, algo para corregir en el momento. Sí. Sí. No, toc. Ahí. Ahora sí, estamos ahí. Hoy el pulso de sanación lo mandamos al medio del océano, prácticamente, que es donde está la semilla. Océano Pacífico, bueno, o Antártico, no sé cómo se llamará esa parte. Está cerca ahí de la Antártida. Eh, familia Portal, toda la familia Portal está en en la Antártida, eh, donde los terraplanistas creen que hay un muro ahí. ¿Creen que hay el muro? Sí, el muro, como en Game of Thrones. Eh, sí. Y, y también tenemos que la semilla es el dedo meñique de la mano derecha. Así que ahí ponemos el pulso que nos teje con el planeta, el dedo meñique, con esa bioregión de la semilla, y además la semilla junto con el mago codifican a Júpiter. Así que estamos también con la energía jupiteriana hoy, de expansión de la ley, Zeus también es Júpiter, es la energía de Zeus, Zeus, Deus, Dios, por eso eh, existe esto que llamamos Dios, viene de Deus que viene de Zeus, de la cosmología griega. Interesante, ¿no? Mientras que algunos dicen que para los judíos por ahí Dios es más Saturno, porque es el, el, el Saturno es el sábado, el Shabbat, el día... no sé. Pero siempre son los planetas, los dioses, los que están ahí este, disputándose este, este devenir de nuestro planeta. Bueno, y entonces, ¿qué, cuál, ¿qué dice el día semilla autoexistente amarilla? Creo que otra vez me olvidé de hacer algo, corrigiendo en el momento acá, de mientras les cuento. Eh... Esperen, ¿dónde está esto? No. Tengo que hacer las cosas en el momento. Pero, caramba, qué desprolijo. Acá me pasó lo mismo que ayer, me fui para el otro lado. Eh, la semilla autoexistente amarilla dice Defino con el fin de atinar Atinar, dar en el blanco. Eh, target, ¿no? cuando apuntamos a algo. Defino con el fin de atinar midiendo la atención, y esta atención, que es una traducción del inglés awareness, que es conciencia también, o atención consciente, o cognición, o toma de conciencia, es como ese principio eh, pristino de la, de la conciencia misma, no la toma de conciencia, el awareness. Defino con el fin de atinar midiendo la atención, conciencia, sello la entrada del florecimiento con el tono autoexistente de la forma y me guía el, o yo soy guiado por el poder del fuego universal, que es el sol. Eh, es interesante pensar que la forma es autoexistente, ¿no? ¿Qué nos dice eso el tono 4? que hay una forma autoexistente. Bueno, entonces un día de florecimiento también donde representa la semilla que tiene como una información concentrada, mirábamos ayer que si recapitulamos desde el inicio del Tolkien, el dragón es de la inexistencia a la existencia, la entrada de la inexistencia a la existencia, el viento que es el espíritu que transporta eso a través de la noche, de los sueños, y, y se encarna... En la semilla de donde va luego a brotar y a florecer una nueva forma. Eh, y el análogo de la semilla, el análogo jupiteriano de la semilla, es el águila. Ah, porque yo dije el mago antes, no. Águila y semilla son Júpiter. Eh, siempre los análogos codifican al mismo planeta. Y el águila representa la visión, la mente planetaria, ¿sí? mirar las cosas desde un plano más alto y, y, y crear a partir de una visión como de, de la mente planetaria. Y eso es lo que nutre el florecimiento también de la conciencia, ¿no? la visión. Eh, el poder guía, bueno, es el sol... Sí, iluminar la vida, eh, y el antípoda, el desafío del día, es el mago autoexistente blanco, que es Bob Marley, y es, es, el antípoda siempre es lo que te desafía un poco, eh, en el caso de hoy, a que, a que apuntes, a que des en el blanco, a que des en la conciencia... Eh, a dónde hay que poner la atención y la energía, que eso es algo que en estos días me parece muy importante, ¿no? porque, bueno, algo de lo que estaba diciendo ahí Rita Segato, ¿no? en eso que estábamos escuchando, como que después va a haber una disputa por, por adueñarse del relato de lo que pasó. Y en este momento hay muchas, ¿no? me pareció escuchar eso, y en este momento hay como muchas, eh, muchos relatos simultáneos sucediendo, y... Y la cuestión ahí para mí importante es a dónde ponemos nosotros la flecha. Porque es cierto que hay muchas teorías posibles que puede estar pasando esto, puede estar pasando aquello. Ahora Estados Unidos está enviando tropas a, al Caribe y a Venezuela, lo cual es un garrón. Porque están aprovechándose de, de la situación para hacer una, una jugada muy pesada. Eh, y, y me parece, y yo por eso estoy haciendo estas transmisiones también y compartiendo esta información porque me parece importante, porque nosotros también estamos en el planeta y también tenemos una parte de participación en hacia dónde navegamos, que ese es el poder oculto del día de hoy, que es la Tierra planetaria y esta Tierra que es una nave de tiempo que se es como que el timón de esta nave de tiempo eh, depende de, de nuestra capacidad sincronizada de navegación, o nuestra capacidad de navegación sincronizada. Es decir, cuanto más, cuanto más quebrada y fraccionada está la mente planetaria, eh, más dependemos de qué tal o cual grupo de poder marque la agenda y el programa y la dirección del planeta, pero en un momento como este, en donde a causa de, de este virus que vemos ahí de fondo, eh, se produce como, un, como una corriente eléctrica que unifica a la mente planetaria en una situación puntual y en un, y en un momento en el que el tiempo parece detenerse, eh, es importante también que eh, aprovechemos esos esos lubrificadores telepáticos que son los plasmas radiales, por ejemplo, para, para enviar también señales y programas de inteligencia eh, galáctica como este, que nos permiten dirigir también nuestra intención en esta luna solar para que pongamos nuestro, nuestra voz y nuestro voto también de qué es lo que queremos que pase, cuál es el mundo que queremos, porque eso es lo que estaba reflexionando un poco estos días también. No, alimentamos, no alimentemos tanto las ideas del mundo que tememos, sino que nutramos con más fuerza aún las ideas del mundo que queremos, y esto es un poco de un símbolo de, de eso por mi parte, ¿no? Entonces, en el desafío de encantar la temporalidad y florecer, pero florecer con, con la magia de un mago también, nuestro poder oculto de hoy es producir y manifestar la sincronicidad y la navegación. Y eso está en nuestras manos, no está en manos ni de, ni de los gobernantes, ni de los científicos, ni de los jueces, ni de los políticos. Esto está en manos de la gente. Eh, unificarse en un tiempo común, en un tiempo natural, y sincronizarse y, y, y unirse para darle una dirección eh, evolutiva a la Tierra también. Y bueno, y sucede que en este día semilla autoexistente es el cumpleaños del presidente acá en Argentina, para, para los que estemos acá en Argentina, eh, Alberto Fernández, Tormenta Galáctica Azul. Pasa una particularidad que es que, como este es un año bisiesto, se ve que se corre un poco, porque veo que su sol de personalidad está acá en la puerta 21, línea 3, y hoy ya estamos en la línea 5. Eso es una curiosidad que hay que investigar, porque no siempre pasa así, pero bueno, hoy se ve que sí. Alberto, eh, te voy a contar un poco de qué se trata tu diseño. ¿ok? <ríe> Resulta que sos del tipo generador, o sea, el generador está hecho para tomar decisiones en respuesta, o sea, vos necesitas que te pregunten, que te hagan las preguntas, lo más de sí o no posible, y escuchar a qué respondés. Ajá. ¿Qué es un ajá para vos? ¿A qué le decís sí, esto? ¿Y a qué le decís, ah, ah, a esto no? Es importante también ver eh, que esta situación que estamos viviendo a la que te tocó responder, y estás respondiendo como un generador que tiene el canal del compás acá, muy interesante, que conecta la puerta 14 con la puerta 2, es centro sacral de donde se genera la fuerza vital, creativa, la vida, lo que te hace un generador, está conectado con tu centro G, que es de donde el centro que está relacionado a la identidad, amor y dirección, y este es un canal que forma parte del circuito individual, lo cual quiere decir que en, en lo que, como vos respondés a la vida, tomas una dirección individual que viene desde vos, desde tu concepción de cuál es la dirección correcta, y vas a tomar esa dirección y vas a decir, yo voy por acá. Eh, sí. Y eso también tiene la capacidad de mutar una dirección. O sea, es un canal muy poderoso y tiene la curiosidad de que este era el único canal definido de José Argüelles eh, en su diseño, y que fue un ser que fue el que trajo el calendario de las 13 lunas y, y trajo esto como una mutación en la dirección planetaria, es decir, cambiemos de tiempo y, y tomemos el, el, el comando y el control de la nave de Tierra para dirigirla hacia su destino cósmico, correcto, ¿no? del cual estamos desviados por una cuestión de estar viviendo un tiempo artificial y mecánico, y que eso es lo que la profecía vino a... La profecía es una ley natural que se activa cuando hay una desviación del orden natural, y eso es lo que estamos viviendo en la Tierra, una desviación del orden natural, así que estas herramientas están acá para que retomemos el curso, digamos. Y, y además de, de tener ese potencial de mutar una dirección y de marcar una dirección eh, respondiendo a la vida y respondiendo con tu individualidad, también hay una definición que está acá como que es parte del circuito del centrarse y es este canal de exploración que conecta la puerta 34, que es la puerta del poder. Y es lo que te hace un poco a veces esas expresiones cuando te marcan ahí como... Esa, como que la puerta 34 es un poder que es como el matón, es, el, es una puerta que tiene mucha energía, mucha fuerza para alimentar también, este, y para empoderar, y acá está conectada por un lado con la puerta 10, que es la puerta de la conducta, y con la puerta 57, que es una puerta de la intuición, entonces... Eh, sin embargo, esto está inconsciente, por eso está en rojo, pero la parte consciente es la parte que eh, podés identificar como que hay poder en tus respuestas, hay un empoderamiento de la conducta y de centrar la conducta. Por eso tanta mirada puesta en eh, la, cuál es la conducta correcta. Eh, y este es un canal también... 5710 que es el canal de la perfección de la forma, en donde está la cognición intuitiva, en el ahora conectada a la, a la pisada, que es la 10, que es la conducta, y que toda esta energía es muy primaria del ser humano, que está ahí para eh, reaccionar en el ahora eh, y sobrevivir, y por eso también su mecánica es darle una forma creativa a la supervivencia y eso en, esa, en una misma definición también está conectado acá con este canal que surge del raíz al vaso desde la puerta 38 a la 28 que es el canal de lucha eh, entonces ese canal de lucha tiene que ver con luchar por un propósito que le dé valor a tu vida eh, entonces supongo que por eso te aventuraste en la política porque sentiste que ahí estaba el propósito que le iba a dar valor a tu vida y, y como todo esto está conectado junto todo esto es una fuerza vital que además tiene muchos otros detalles que por ahí podríamos abordar en un día con más extensión pero esto hace que seas un generador que está diseñado para responder a la vida con una dirección individual y con la capacidad de eh, empoderarse y empoderar a otros eh, en su pisada, en su conducta, eh, en la exploración acerca de cómo perfeccionar la forma, luchando por un propósito que, que, que dignifique, para encontrar una mutación en la dirección que uno pueda luego eh, brindar como aporte a los demás, a, a, a, a todos los demás. ¿Sí? Eh, mucha presión acá en tu centro del corazón o ego, porque hay tres activaciones pero ese centro no está definido, es mucha presión para demostrar eh, tu valor, y lo, para lo cual es importante que, que sepas que no es de, de que tengas que demostrar algo, de dónde vienen tus acciones correctas. Eh, también hay un, hay un centro emocional completamente sin activaciones, que hace que eh, muchas veces no sepas muy bien cómo manejarte con eh, el plano emocional. Eh, o podés ser un amplificador total de las emociones a tu alrededor. Eh, o... Eh, evitar la verdad y la confrontación para no verte abrumado por eh, energías emocionales que no sepas cómo manejar. Entonces eso te hace buscar a veces eh, otras formas que por ahí es lo que te lleva a desarrollar más un pragmatismo en donde se puedan evitar las tensiones. Pero al mismo tiempo sos de la cruz de ángulo derecho de la tensión, estás en el mundo para poner a los demás bajo tensión, esa es una función que que la cumplen naturalmente las personas de la cruz de ángulo derecho de la atención, porque tiene el, la función de, de poner una atención en el entorno para que las personas encuentren el espíritu correcto, eh, poner una atención para que las personas se encuentren con el entusiasmo o, la, o las habilidades correctas a desarrollar, o con la lucha correcta. Eh, también vemos una mente y una garganta sin definir, entonces, si bien hay como mucha... O sea, tenemos esa, esa puerta 17 activada ahí, que es la puerta de las opiniones, en donde vas a sentir siempre como una presión para expresar certeza en tus opiniones, pero vos sabés que tenés una mente abierta, capaz de... Recibir muchas opiniones diferentes y, y evaluarlas. Y ahí sí como que podés, como de, o sea, tu diseño dice que vos no generás necesariamente tus propias opiniones, sino que sos un buen recolector de opiniones y que a partir de ahí podés encontrarte eh, las, como con la capacidad de evaluar y calificar esas opiniones. Eh, y en tu centro de la garganta también aparece la puerta 12, que es la cautela y que... Ahí es donde tenés que tener, eh, estar atento porque es una puerta que está buscando conectar con el campo emocional, que es este de aquí abajo, y que fácilmente se conecta con el campo emocional de las otras, de cualquier persona en tu entorno, a tu alrededor, y les da voz. Eh, así que fácilmente se te puede ir la palabra dándole voz a las emociones de otros, y lo cual después te, te genera como arrepentimiento, culpa, etc. Y esta puerta 33 también te lleva a, a buscar cuáles son las revelaciones o secretos posibles que puedes contar de tus experiencias vividas, pero para eso siempre es necesario también que tengas tus momentos de retirada y evaluación, para que después, cuando sea el momento correcto, puedas contar las cosas desde una perspectiva tuya muy, muy personal. Y luego, bueno, eh, sos un perfil 3-5, que es el mártir-hereje, y, y parece que te tocó un... Eh, ¿Cómo se dice? En la presidencia, cuando te tocó un, un mandato... Eh, muy marcado por tener que responder a una situación y ponerle el cuerpo eh, el mártir-hereje básicamente es alguien que funciona siempre a base de prueba y error y va desarrollando una resiliencia especial para equivocarse y, y levantarse claro en esto hay, tengo mis dudas porque habría que verificar bien la hora del nacimiento Estoy confiando un poco en la que, en la que yo encontré, pero, pero bueno, creo que va por ahí. Puntualmente tenés al sol en la puerta 21.3, eh, que la leíamos ayer, y dice Impotencia, donde los justos están condenados a una vana confrontación con fuerzas superiores. Eh, y hablaba un poco de eh, el dilema entre la fuerza de voluntad este, de utilizar con eficacia la fuerza de voluntad en respuesta a las circunstancias o de seguir al ego y ahí es donde hay que estar siempre atento de que, cómo respondemos a las circunstancias eh, de escuchar mucho a tu voz sacral, a tu ajá, porque eso va a hacer que, que no tome el comando tu ego, que es el que siempre está queriendo demostrar su valor, y eso te puede llevar a situaciones en donde te encontrás eh, exagerando o, o, o, busca, o, o exagerando en el nivel de control que querés aplicar en una situación y demás. Eh, entonces, bueno, confiar en esas respuestas... Sacrales. Había algunas líneas interesantes también en el diseño de Alberto, que es Tormenta Galáctica Azul y que es de la onda encantada del humano, la Tormenta Galáctica. Tiene como propósito influenciar el libre albedrío y la Tormenta Galáctica es la que cataliza y transforma modelando la integridad. Entonces, es un te diría que Alberto es un generador, mártir-hereje, el hereje es el que va a recibir una proyección del entorno y va a tener que lidiar con eso, lo cual lo vuelve un poco paranoico a veces porque se acostumbran desde chicos a que lo vean de una manera, como lo tiene esa, esas puertas 38 y 39 en la línea 5, muchas veces lo han visto como un peleador, un provocador, eh, y bueno, es posible que en el transcurso de su vida ha desarrollado una capacidad para lidiar con esas proyecciones y también hasta para utilizarlas, para buscar la lucha correcta o para provocar al espíritu, eh, centrando a los demás y poniendo ahí en sus respuestas también un sentido de, de dirección individual. Es muy individual el diseño de, de Alberto, está muy marcado por canales que forman parte del circuito individual y es muy desde su individualidad que se va a, a comunicar con lo tribal o con lo colectivo, digamos, con el país en este caso. ¿no? Eh, como que lo podemos ver como que es alguien muy, muy centrado en su propia dirección y en lo que él considera que es la dirección correcta y, y aquello por lo que vale la pena luchar y sabe que puede equivocarse una y otra vez, y de eso va a ir también, eh, eso también le permite, de alguna manera, eh, supongo, saber que todos pueden equivocarse una y otra vez. Sí. Eh, lo que hace el mártir hereje es alguien que va a universalizar y va a decir todo lo que no funciona. Va a ser como una recolección de mirar y de ir recolectando durante toda su vida experiencias en las que va a ir aprendiendo todo lo que no funciona. Y en el momento que madura, tiene la capacidad de decir como esto no, esto no y esto no, porque ya no funcionó, vamos por acá. Eh, y, y bueno, tormenta galáctica, cruz de ángulo derecho de la tensión generador, mártir, hereje, con definición singular. Ese es el panorama que te tiro por ahora Alberto, espero que te sirva y espero que, que tomes una buena dirección, correcta, no solo para eh, este país, sino también eh, para este momento planetario. Eh, okay. Bueno, Hasta ahí vamos por hoy con el tema de Alberto. Hay mucho más para ver después en su carta. Esto estamos al día de hoy, la luna entrando en Leo, ¿sí? en, la, en la puerta 31.2, vamos a leer a ver en qué está la luna que dice. Arrogancia. O sea, la puerta 31 que es la influencia dice la ley de la fricción sea activa o pasiva, que genera transferencia y por lo tanto influencia. Línea 2, arrogancia. La acción independiente de guía. Dedicación a principios superiores que no pueden esperar al consenso. El liderazgo que no puede esperar al consenso. Eso es Júpiter en exaltación. Y Mercurio en detrimento dice, una arrogancia razonada que en momentos de tensión nerviosa desenfunda la pistola y a menudo hierra el tiro el empuje para la expresión que no sabe esperar y puede costar el liderazgo. Esas son las temáticas de la arrogancia donde está pasando la luna ahora. Y bueno, nada, quería hablar de los nodos lunares un poquito también, pero lo voy a dejar para mañana. Okay. Estamos en la cruz de ángulo izquierdo ahora. A ver, espera, volvemos para ahí un poquito porque ya... Entramos en la cruz de ángulo izquierdo del empeño. Es tu cruz esa. Eh, porque, bueno, es, eh, entró la puerta 21 en la línea 5 y cuando pasa a las líneas 5 y 6 ya entra en la cruz de ángulo izquierdo. Y porque está la cruz de ángulo derecho que son karmas personales. La cruz de yuxtapuesta que es cuando está en la línea 4 que es como un destino fijo y la cruz de ángulo izquierdo, cuando entra en la línea 5 y 6, que son transpersonales, entonces es con lo que, lo que viene hacia nosotros, con eso, con lo que nos encontramos que nos, que nos impacta desde afuera. Eh, la 21.5 voy a leer para ir cerrando, que es a donde está, ah, es mi, es algo, yo la tengo en mi, en mi diseño, la 21.5 es mi Venus, me parece. Ah, objetividad. El uso de la fuerza debe estar basado en la imparcialidad y estar libre de motivaciones emocionales. De nuevo, objetividad. El uso de la fuerza debe estar basado en la imparcialidad, que hay mucho que ver con Alberto esto también, mm. y estar libre de motivaciones emocionales. Júpiter exaltado, un carácter legal y de principios que asegura la objetividad. El ego equilibrado que aplica su fuerza de voluntad objetivamente. Plutón en detrimento, el impulso de eliminación es tan poderoso que la objetividad está relacionada puramente con la causa y no con su efecto. El impulso de eliminación es tan poderoso que la objetividad está relacionada puramente con la causa y no con su efecto, como que no mide. El ego que aplica subjetivamente su fuerza de voluntad. O sea, bueno, habla de, de, de, de aprender a utilizar el uso de la fuerza orientado en la imparcialidad, como para poner orden, digamos, o equilibrar las cosas. ¿Ok? Estamos en un momento muy ariano, se siente la intensidad y bueno aquí tirándole un pulso de paz al coronavirus también para que contagie paz por todo el planeta y sanación y arte y ciencia y espiritualidad unificadas en, el, en este símbolo de Nicolás Redrich, eh, o que pintó Nicolás Roerich en su cuadro con la bandera de la paz. Y, y tiramos un pulso de paz para el planeta también, y el puente arcoíris circumpolar como símbolo de la unificación, eh, de una intención planetaria, y soñemos lo mismo, digamos. Un sueño compartido, sueños compartidos en la nave de tiempo-tierra 2013, arcoíris circumpolar 2013-20, le podemos decir ahora a la nave de tierra. Tiempo, tiempo, la nave de tiempo tierra. Ok, bueno. Espero que hayan disfrutado esta transmisión, este momento sincrónico, y tomen su parte del, del volante y, y sean parte del timón de este planeta también. Ajo. Gracias, la